Bien. ¿Cómo se declara un delegado? Bien. Eh, por supuesto, modificador de visibilidad, que puede ser público o internal. Y si está dentro de una clase, anidado, puede ser private también. Recuerden, interfaces, clases, enumerados, delegados, estructuras, todas se pueden declarar dentro de un namespace o anidados dentro de otro tipo. Yo puedo declarar el delegado anidado dentro de una clase o separado en un namespace, como pasa con los enumerados. Y el criterio es el mismo. Si tiene mucha relación con el tipo de dato, va anidado. Si es algo más de uso general de varios tipos de datos, bueno, va por afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos? Primero, modificador de visibilidad. Segundo, palabra reservada delegate. De nuevo. Haciendo comparación, public class, public enum, public struct, public interface. Seguimos. Y acá, después del delegate, es donde viene eh, la firma del delegado del, del que tanto le estaba hablando. Fíjense, se parece mucho a la firma de un método. Hay un tipo de retorno y entre paréntesis hay cero a muchos parámetros de entrada. Y entre los paréntesis y el tipo de retorno está el nombre del tipo delegado. Este delegado se llama delegado notificación. Y es un delegado que representa métodos que no retornan nada y reciben un string. Estoy declarando un tipo de dato cuya tarea es representar referencias a métodos. Lo declaro con la palabra reservada delegate y luego viene la firma. Que va a corresponder con los métodos a los que va a referir. O sea, este delegado solo puede encapsular métodos que no retornen nada y reciban un string. Y se llama delegado notificación. Por ejemplo, acá tenemos un método estático, notificar, que no devuelve nada y recibe un string. Este método notificar lo podemos asociar a una instancia de delegado notificación. ¿Cómo instancia un delegado? Bueno, puedo usar la palabra new como si estuviera declarando un objeto normal, salvo que en vez del constructor, entre paréntesis, en vez de los parámetros del constructor o los argumentos del constructor, entre paréntesis lo que le voy a pasar es el eh, método al que quiero referenciar. Sin los paréntesis, fíjense que acá dice notificar solo, es este mismo método y fíjense que no le paso el nombre, solamente el nombre del método que quiero referenciar o encapsular en este delegado. Otra forma de hacer esto mismo es lo mismo, pero es una forma más corta de hacerlo, es directamente asignarle a la variable que va a contener la instancia del delegado la referencia al método, es decir, el nombre del método sin paréntesis. Esto, o sea, esto está acá abajo, es lo mismo que, está, que lo que está arriba. Es lo mismo. Es solamente una forma más corta de, de escribirlo. En ambas estoy instanciando el delegado. ¿Y cómo lo uso? ¿Qué significa usar un delegado? Invocar al delegado, que lo que va a hacer es llamar al método al que referencia, pasándole los argumentos que le estemos pasando al delegado. Este delegado es un delegado que recibe un string. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la instancia del delegado, fíjense, esta minúscula es esta, el nombre de esta variable lo llamo como si fuera un método y le paso entre paréntesis los argumentos de ese método, de ese delegado, si es que recibe alguno. Y lo que va a hacer el delegado es, va a tomar ese argumento y se lo va a inyectar al método que referencia y lo va a llamar, lo va a ejecutar. Y si retorna algo, lo va a retornar como si fuera un método. Pero fíjense que si yo, si acá le agrego un coma int número, ya no le puedo asociar notificar porque notificar no coincide con esa firma. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo al delegado, no le, a ver, le tengo que pasar la misma cantidad de argumentos que los métodos a los que referencia. Por eso está buenísimo que tengan seguridad de tipos porque un delegado puede encapsular solamente métodos que reciban esos argumentos y que devuelvan ese tipo de datos. Entonces, siempre se sabe que reciben y que devuelven. Bueno, vamos a declarar un. Vamos a declarar un delegado. Vamos a tener un método acá que va a ser saludable. Yo voy a hacer todo en el program por una cuestión de tiempo y de que se vea, pero lo normal es que estén en clases distintas, no ocurra todo en el mismo lugar. Eh, voy a declarar un método. No devuelve nada. Se va a llamar sal, eh, saludar. Y ya no recibe nada. Y lo único que va a hacer este método es un console bright line eh, que va a decir: Hola, mundo. ¿Sí? Y yo voy a tener otra clase. Vamos a llamarla temporizador. Va a tener un método estático. Se va a llamar eh, esperar. Y que adentro lo que va a hacer es un thread.sleep. Recuerden, thread.sleep se usa para suspender el hilo de ejecución. Se queda detenida una cantidad de milisegundos la aplicación. Al menos ya vamos a dar mañana hilos, particularmente ese hilo, pero hoy que no, no estamos abriendo más hilos o procesos en paralelo, es el, el donde está corriendo la consola o el Windows Forms. Entonces, es toda la aplicación. Le vamos a poner que eh, espere una cantidad de milisegundos. Le vamos a pasar acá int milisegundos, y eso se lo pasamos al sleep. Yo quiero que cuando terminen de, cuando se hayan, hayan pasado esos milisegundos, llame al método que yo le voy a pasar. Entonces, para eso, necesito que este, eh, necesito encapsular este saludar en un delegado. ¿Cómo tiene que ser la declaración del delegado para el método saludar? ¿Quién me dice? Eh, no tendría que retornar nada y no tendría que re recibir ningún parámetro. Entonces, public delegate, void, no retorna nada. Y no recibe nada. Eh, no recibe nada. Así. Así. Bien, ¿cómo era que se instanciaba un delegado? Bueno, declaro una variable de tipo delegado, delegado saludar en este caso. Y le asigno el método que quiero referenciar. Listo, ya me no instancia. Recuerden, recuerden que esto es lo mismo que hacer new delegado saludar y entre paréntesis pasarle el, el método. Pero bueno, más corto, mejor, ¿no? Ahí está. Segundo, yo necesito pasarle eso al método temporizador. Entonces, al método esperar, ¿qué va a tener que recibir además de los milisegundos el método esperar? Un delegado, ¿cuál? El delegado saludar. El delegado saludar, que acabamos de, de, de crear. Y vamos a llamar acá. Le voy a cambiar el nombre, así no queda tan, tan específico. Le voy a poner delegado sin parámetros. Entonces, primero espero los milisegundos y luego invoco al delegado. ¿Cómo se invocaba? Bueno, a través de la instancia. En este caso se llama delegado. Y si quieren pongámosle delegado. Eh, sin parámetros para que no quede como. Entonces, yo ahora puedo llamar a temporizador.esperar, le paso los milisegundos, que puede ser un new random, eh, para que no sean siempre igual, punto .next, entre un segundo y tres segundos. Y eh, llamo, le paso al delegado a saludar. ¿Sí? Bueno. Acá le voy a agregar, bueno, no le voy a agregar nada. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Hasta acá se entendió lo que hice? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ven? No muestra nada. Uf, ahí mostró algo. O sea, justo hay que esperar que muestra nada, no muestra nada. Ahí mostró algo. Vamos a ponerle un poquito más de tiempo, así. Vamos a ponerle entre 3 y 5 segundos para que se note más. No muestra nada, no muestra nada, no muestra nada, no muestra nada, no muestra. muestra. ¿Sí? Tienen que ser random, sí o sí. No, no. Eso es algo que yo definí acá. Eh, es nada más para el método esperar. No tiene nada que ver con el delegado, es el ejemplo, es. Ah, OK. Yo lo puse random como para que no quede siempre la misma cantidad de tiempo. Eh, vamos a debaguear. Hasta acá tengo al delegado saludar que aquí encapsula el método void saludar. Llamo a esperar. Va a esperar. Sí. Espera acá. Fíjense que a saludar yo no lo estoy llamando en ningún lado, ¿eh? acá. Yo en ningún momento hago llamo a saludar directo. Entonces, va a tardar acá unos segundos. Tarda, tarda, tarda, tarda. Y ahí recién ejecuta el delegado sin parámetros. Y cuando ejecuta el delegado sin parámetros, llama al método saludar. Imprime por consola. Imprimió y listo. ¿Cómo vamos a sacar alguna duda? Acá me piden que eh, haga un print de cuántos eh, segundos espera. Entonces, lo que voy a hacer acá es que saludar, voy a crear otro saludar, voy hacer saludar con milisegundos, ¿sí? que reciba los milisegundos que esperó. Bien. Pero acá yo puedo hacer esto, miren. Saludar con milisegundos. Saludar. No, me dice, no hay una, mira, sobrecarga, no hay una sobrecarga por de saludar con milisegundos, que machee el delegado, delegado sin parámetros. Me va a crear otro delegado que se va a llamar delegado con un parámetro, con una string. Y que para que machee al saludar con milisegundos, un int, Era, en realidad, tiene que recibir un int para que coincida con la firma del saludar con milisegundos. Entonces, ahora sí puedo usar este delegado con un int y encapsular saludar con milisegundos. Y saludar con milisegundos dice pasaron milisegundos. Play string. Y voy a temporizador. Y acá, además del delegado sin parámetros, voy a llamar al delegado. Voy a tener una sobrecarga que sea el delegado con milisegundos. ¿no? O sea, va a haber una sobrecarga del esperar. Que va a ser delegado con un int. Y le vamos a pasar los milisegundos. ¿Qué pasa acá? estoy llamando al delegado, pero este delegado representa un método que recibe un entero. Entonces, cuando yo invoco al delegado, le tengo que pasar ese valor que después el delegado le va a pasar al método. ¿Sí? Entonces, yo acá le tengo que pasar un int, le voy a pasar milisegundos. Entonces, vamos a ver. Está faltando algo acá. Te este va a hacer en vez de delegado saludar, le voy a pasar delegado con milisegundos. Entonces, llama al esperar. Y ahora llamó a saludar con milisegundos. F5 y dice, hola, mundo, pasaron 4,127 milisegundos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero...? Yo quiero yo quiero comparar eh, dos random por ejemplo no entonces yo voy a crear un Método comparar que reciba dos enteros, que retorne. O oh, no, no, que muestre en realidad vamos a un void. No, vamos no sé a que retorne. No sé. eh, vamos a recibir dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Y lo que va a hacer esto es devolver lo mismo que hacía el criterio del sort, ¿sí? Si tiempo 1 es mayor a tiempo 2, devuelve positivo. Si no, negativo. Y si son igual 0, eso se soluciona con una resta. Si tiempo 1 es 10 y 2 es 5, va a dar positivo. Eh, si 2 es 10 y 1 es 5, va a dar negativo. Y si los dos son 5, va a dar 0, ¿no? Dando un ejemplo. Y este comparar. Vamos a hacer un esperar el tiempo mayor, le vamos a poner. Esperar el tiempo mayor. Que le va a pasar? Milisegundos 1 y milisegundos 2. Eh, y por último, un delegado con... Delegado comparar. Y otro delegado que sea delegado mostrar, ¿sí? Ahora lo vamos a, a crear. Esperar el tiempo mayor. Entonces, lo que los voy a comparar, ¿sí? Usando el delegado comparar. El delegado comparar va a ser un delegado que corresponda con esta firma, ¿sí? ¿Cómo hago ese delegado? Bueno, public. Delegate, esta vez retorna algo, retorno un in. int delegado comparar, y recibe un número 1 y un número 2. Pues, ahora en este delegado comparar, yo puedo guardar comparar, el método comparar. Y acá le voy a poner delegado comparar. Puedo usar que si el he dado comparar es mayor, te lo tengo que usar, ¿no? Esto me va a devolver 1, 0 o menos 1, o mejor dicho, negativo, positivo o 0. Y representa métodos que reciben dos números. En este caso quiero comparar milisegundos 1 con milisegundos 2. Esto me va a eh, responder positivo si el primero es mayor que el segundo. Entonces, si es mayor a cero lo que me responde, el thread sleep lo voy a hacer. Acá voy a hacerme un int milisegundos. Voy a cargar milisegundos con, es mayor o igual a cero, le voy a poner. Si son iguales o oh, el primero es mayor, uso el primero. Entonces, milisegundos 1. Else. el segundo es mayor y yo quiero usar el mayor, ¿sí? Entonces, voy a hacer el, el thread por el tiempo mayor y el delegado mostrar va a ser un delegado, que me muestre los dos milisegundos para compararlos y segundos menor le va a poner ahí está Ahí va. ¿Cómo, ¿Cómo sería este delegado? Bueno, public delegate eh, void, porque no recibe nada. Delegado con dos in. Ah, delegado mostrar le habíamos puesto, ¿no? Delegado mostrar. In número uno, número dos. Fíjense que es parecido al de arriba, pero el de arriba retorna un int y este no retorna nada. Y a este le vamos a llamar Delegado Mostrar. Que va a recibir. Entonces, ahora en vez de esperar, voy a llamar a esperar el tiempo mayor. Va a recibir varias cosas, ¿sí? Va a recibir dos random, para que nosotros no sepamos cuál es cuál. El delegado comparar, el criterio de comparación. Y el delegado mostrar, que es el que va a mostrar el resultado. Entonces, vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a poner un breakpoint acá. Y vamos a poner un breakpoint acá. Y hay un error. Acá me faltó poner el delegado mostrar y llamarlo. Delegado a mostrar, milisegundos. Eh, sería milisegundos mayor. Milisegundos menor. Esto lo voy a sacar. Tenemos milisegundos mayor es el 1 si no es el 2, el menor sería el contrario. Dos. Acá sería el 1. Acá estaríamos usando milisegundos mayor para el thread sleep. Bien. Entonces, ¿qué hace esto? Recibe 2 milisegundos, los compara con el criterio que le pasamos acá. Es mayor, usa el mayor y después los muestra. Vamos con eso. Bien, llama a esperar el tiempo, esperar el tiempo. Entro acá, recibió 4,880. Y 3,091, el primero es más grande que el segundo. Vamos a ver si llama al delegado a comparar. Lo llamó. Me va a dar positivo. Por lo tanto, va a entrar al primer if. Va a hacer ese thread slip de casi 5 segundos. Y luego va a llamar al delegado a mostrar. Que va a mostrar. Hola, mundo, pasaron 4880.000 segundos, mayor a 3091. Yo podría cambiar el criterio y darlo vuelta, y que espere el menor tiempo. Y eso sería tan fácil como cambiar mi criterio de comparación. Voy a ir al comparar, y acá simplemente lo de lo... Sí, lo vuelta. Y ahora me va a decir que es mayor, que no sé qué, pero en realidad van a ver que el que gana es el menor. Fíjense. Esperó el menor. ¿Por qué? Porque cambié mi criterio de comparación. Y esa es la flexibilidad que le dan los delegados a ciertas soluciones. Hasta acá, ¿cómo vamos? Voy a medio enquilombado que no se entiende. Hasta ahora tenemos un tipo que encapsula métodos. Esos métodos tienen que coincidir con la firma del delegado, que es el tipo de retorno y los tipos que recibe. Se instancia pasándole la referencia al método de encapsular y se llama como si fuera un método cualquiera. ¿Ven? desde la instancia, como si fuera un método, y entre paréntesis los argumentos. Vamos a hacer uno más. voy a hacer. Puedo usar el comparar, ¿sí? Esto se lo voy a cambiar, le voy a poner número, número uno número dos Así es más flexible en los nombres. Y acá voy a poner uno que devuelva a bull. Eh, eh, es par, le voy a poner spar y que reciba un entero. va a retornar número módulo 2, igual igual cero retorna true si es par y lo que voy a hacer es otro de estos Delegado, sí, hoy no estoy, estoy creativo. Delegado es par. ¿Qué? O delegado criterio, le va a poner. Delegado criterio. Que si se cumple el criterio, yo llamo al delegado criterio, le paso los milisegundos, si me dice está OK, espera. Y si no, a decir, si no voy a llamar delegado OK, va a haber un delegado OK o un delegado, el mismo delegado, delegado resultado le vamos a poner. Le vamos a usarlo dos veces, ¿sí? Va a haber, vamos a llamar delegado resultado, delegado resultado OK y delegado resultado no OK. Entonces, si el criterio se cumple, llama al delegado resultado OK. Else llama al delegado resultado no OK. Vamos a declararlos, ¿sí? Uno es el del criterio. Delegado criterio. Public delegate. Que tiene que retornar bool y recibir un número. Y el otro es delegado con un int. Ya lo teníamos. Sí, es un delegado que no devuelve nada y recibe un int. Listo. Entonces, le vamos a pasar dos milisegundos. ¿Y esto qué va a hacer? Si se cumple el criterio, espera y llama a delegado resultado OK. Y si no, llama a delegado resultado no OK. ¿Qué van a hacer? ¿A qué voy a asociar a cada uno? Bueno, vamos a llamar delegado criterio igual a delegado criterio. Le voy a asociar SPAR, que es mi criterio para saber si es par o impar, y luego delegado con un int va a ser delegado ok, y este va a ser un método parecido a este, vamos a hacer un eh, mostrar ok, Y después vamos a tener otro que es no, OK. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un pequeño for. Ah, no tendría que haber borrado eso. Voy a hacer un pequeño for que va a iterar cinco veces. Y al delegado OK me olvidé. Eh, mostrar OK. Y al delegado no, ok. Mostrar no, ok. Va a llamar cinco veces a el método. Eh, Llamaba esto. Esperar, pero que recibe criterios, ok. Va a recibir un solo milisegundo, después va a recibir el delegado criterio y luego el delegado ok y el delegado no ok. Acá tenemos este, ¿sí? Y lo va a hacer cinco veces, así que voy a bajar un poquito esto entre mil y tres, y entre uno y tres segundos. Y vamos a Bueno, fíjense. Bueno, no sé si lo llegaron a ver. Creo que habría que haberlo dejado a ver, 35. Sí, sí. Ahí está esperando alguno, seguro. Y dice que el primero SPAR pasó el criterio y se esperó y después le tocó una seguidilla de cuatro impares que no esperaron. ¿A cuál llamó cada uno? Bueno, vamos a verlo. Vamos a poner un breakpoint. 3642 es paro, o sea que va a esperar 3 segundos. Entra acá, cumple el criterio, espera. Como esperó, después llama al, al delegado OK. Y muestra que pasó el criterio y se esperó. ¿Sí? Ven acá, pasó el criterio y se esperó. Ahora va a hacer, salir de acá, va a volver al for y lo llama de nuevo. Este es par también. Va a esperar casi 5 segundos. Vamos a darle F5. Y dice. Es, pasó el criterio y se esperó. Vamos al próximo. Este es par también. Vamos de nuevo. Justo cuando estoy dando el ejemplo pasan todos los, todos los pares. Pasó el criterio y se esperó. Este. Es par. <ríe> Muy bien. Y este también es par. O sea, no tuvimos ningún impar como para hacer un ejemplo como la gente. Ahora, imaginen que yo quisiera esperar cuando son impares. ¿Qué puedo hacer? En este caso, si esto en algún momento hubiera sido impar, hubiera entrado acá abajo, no hubieras hecho el thread slip, no hubiera esperado y hubiera llamado a no ok. Y no ok es este, ¿sí? que nunca lo llamó porque nunca hubo ningún impar. Puedo cambiar el criterio, muy bien. Puedo poner que sea impar, distinto de cero. Entonces, le voy a sacar todos los brain points. Y fíjense que están, pasan el criterio de los impares. 89 es impar, 96 es par, 89 de nuevo es impar y esperó, 13 es impar y esperó, 26 no es impar, entonces no esperó.